Hola a todos, y bienvenidos a un nuevo video en mi canal. El día de hoy les tengo a una invitada especial directamente desde Colombia y ella es Natalia. Hola. Bienvenida Natalia. Gracias. Ella es una chica que está aquí viviendo desde ¿sí hace... 10 meses y medio. 10 meses. Está aquí por intercambio y tiene 17 años. Por lo tanto, nos estará hablando de cómo ha sido su experiencia viviendo aquí por intercambio, cómo logró venirse por intercambio, cómo pueden hacer ustedes para también venirse por intercambio y todo lo respecto a esto. Así que bueno, vamos a hacerle todas las preguntas necesarias para que ustedes se informen de todo. Gracias Natalia, una vez más. A ver, yo les voy a contar un poquito al principio para que sepan qué es lo que estoy haciendo acá y cómo, cómo llegué. Okay. Pues, lo primero es que yo vine con una organización que se llama Rotary, que es mundial, está por todo el mundo. Ok. Y tú puedes ir a muchos destinos, muchísimos. En Europa está Italia, Suiza, Austria. Wow. Alemania, mmm, y bueno, muchos más. Ok, ok. Y, y bueno. tú escogiste aquí, Austria, porque... Sí, yo escogí tres opciones. Okay. Fue Alemania, Austria y Brasil, porque quería ah. aprender portugués. Ok, bueno. ok. ¿Y al final cómo lograste escoger acá o ellos te seleccionaron para venirte aquí o cómo? Tú tienes que hacer un examen de primeras de cuánto sabes acerca de tu país pues porque obviamente no dejan ir a cualquier persona de intercambio Ok Y depende cuánto saques en el puntaje pues tú puedes elegir o no En mi caso yo tuve que dar tres opciones y me eligieron la primera opción que fue Austria Ok y, y tú sí. te viniste con el Club Rotary, o el sea, Rotary. con un proyecto del Club Rotary que debes tener cierta edad para venir, ¿te ves? Sí, desde los 16 hasta los 19 máximo. Okay. Si tienes 19 es muy probable, o sea, es muy poco probable que no te dejen venir, pero pues hay casos. Ok, pero ¿por qué crees que a las personas ya más mayores no les permitan...? ¿Usar el proyecto del Club Rotary? De porque es un intercambio cultural para aprender idioma y uno va al colegio. O sea, uno va a los gimnasios, a los colegios. Ok. Y pues no es tan fácil que en un colegio, en el exterior, dejen entrar con 19 años. Pues. Ah, porque es que tú vienes de Colombia aquí a estudiar en un colegio. Sí. Y en ese colegio hablas en qué idioma, acá en Viena. Acá yo hablo inglés. Okay. No, pues, o sea, mi colegio es alemán e inglés, es bilingüe. Okay. Pero tú puedes escoger clase de alemán o clase inglés y qué pasa para alguien que se quiere venir con ese proyecto pero no habla inglés ni alemán no puede postularse sí, sí puede, pero tiene que ser un curso antes de venirse del alemán o sea, del alemán okay. porque es acá okay. ¿hasta qué nivel te piden de alemán en Colombia? no sabes A1, A2, o, ah. solo para venir acá ok, ah, buenísimo, es como en la universidad que necesitas tener el A2 como mínimo para poderte venir Sí. Entonces no es tanto lo que piden en alemán. Sí, no es mucho. Sí. Ok. ¿Y cuánto cuesta esto de postularse con el Club Rotarito? O oh, en Colombia, hay estos proyectos. Yo, de Colombia, para venirme a. Aquí me costó aproximadamente 3.000 euros. Pero okay. con todo, traía transporte incluido. Porque aquí okay. en Viena uno tiene el u uh -huh. el Snellbahn y el Estrasban. Tengo todo cubierto para. Con la tarjeta. Sí, como comunidad, okay. si, bueno, una parte en, de Viena. Sí, en una, en una franja, en, una, en un área de Viena donde los menores de cierta edad tienen acceso a que si compran una tarjeta eh, del transporte público pueden viajar dentro de Viena y en las adyacencias, pues. Sí. Entonces está súper bien. Sí, nos eh, dan ese etiquete, nos dan hospedaje, o sea, por durante todo un año. Wow. Comida, alimentación. Y vivienda. Y vivienda, todo, nos dan todo, como si tú estuvieras en tu casa, pero aquí mismo, okay. y obviamente con otros papás, porque la idea del, del intercambio es intercambiar sus hijos, entonces Ay. mis hot papás, no sé, su mis padres papás a, anfitriones, anfitriones, ¿anfitriones? Ajá. sí, mis papás anfitriones mandaron su hijo a otro lugar del mundo, creo okay. que fue a Australia, si no estoy mal y... Entonces ellos tienen un grupo, o sea, un, un, un cupo para una intercambio para recibir de, cualquier de cualquier otro lugar del mundo. Y ahí okay. yo me metí. Ok, eso es literalmente un intercambio. Ellos un intercambio. mandan a su hijo, pero reciben a alguien también. Sí. Y entonces te postulas con el Club Rotary, en este caso, porque también hay otras instituciones en, en varios países pues, donde puedes sí. usar proyectos. Con, así. Sí, hay otras como tipo AFS, hay muchísimas, okay. más, pueden investigar. Okay. Um, bueno, al venir acá, cuando yo llegué me tocó sacar la visa, la visa estudiantil, chulerín. ¿La sacaste aquí, no en Colombia? No, aquí. ¿Y entra, entraste como turista? Entré, no, entré con un permiso de Rotary que decía que yo venía a hacer un intercambio, ah. de, de, o sea, Rotary me la firmó para que yo pudiera entrar acá para hacer un intercambio y que tuviera plazo de un mes para sacar la visa. Ok, ok. tú Entonces, no hiciste ningún trámite en la embajada de Austria en Colombia antes de venir? Sí, me tocó llamar para, okay. mmm, creo que fue para demostrar que yo sí iba para estudiar, que sí estaba con Rotary, okay. pero todo me salió perfecto. O sea, Rotary, cuando ellos escucharon el nombre Rotary, como que a uno se le no abren las puertas para todos lados. Sí, lado. ok. Qué bueno saber eso, porque realmente, es, o sea, lo que veo, yo, no, yo a ella la estoy conociendo también y no sabía de todo este proyecto que tiene el Club Rotary y todo eso, toda esta posibilidad y es totalmente diferente a venir como estudiante regular en la universidad, pues la visa ya es diferente, sí. ya ustedes saben los otros videos. Pero, ok, y entonces tú vives con una familia eh, ¿Todo normal? ¿Durante un año estás ahí fija, no, sí. no te votan, no tienes que buscar otro alquiler al tiempo? nada no. Normalmente tienen tres cambios de familia en Rotter. ok eh, para pues cambiar el ambiente si no te gusta una familia, que no es muy probable pero puede que pase, tú tengas otros dos respaldos que la puedes cambiar así de rápido igual, si te gusta mucho igual van a cambiar, porque mm. sí en, en todo el lugar del mundo cambian tres veces de familia, para okay. cambiar el ambiente, para cambiar todo, para que si una familia no te está hablando en alemán, en mi caso, mi primera familia no me habló en alemán, me habló en inglés. Ok. Mi segunda familia sí me habló en alemán y mi tercera me está exigiendo total, pues porque ya se me acaba el intercambio hablar alemán. Ok, ok, ok. Sí. Todo un reto, todo un reto. Y tú sí. tienes 17 años. ¿Qué tal ha sido como tu experiencia de vivir aquí siendo menor de edad, sin tus papás? Sí, sí. ¿Tú habías vivido sola? Okay. Nunca, nunca. Nunca había vivido sola. Esta fue la primera experiencia. Okay. Lo primero que me dio duro fue, obviamente, Navidad, Año Nuevo, mi cumpleaños. ¿Cuándo llegaste aquí? En agosto 14. Pero okay. hay una cosa que hace Rotary aquí, que cuando uno llega, uno llega a un curso de alemán por dos semanas con todos los intercambistas que vienen a Austria. Entonces okay. ahí uno se conoce a todos, o sea, uno conoce a todos el grupo de intercambistas, aprendes alemán, bueno, yo no aprendí nada, pero aprendes alemán, se supone. Okay. <risa> Me hicieron un examen antes para ver en qué curso quedaba yo, que en el más bajito, porque okay. no sabía nada. Ok, ok. Y bueno. ¿Y ahí haces amigos y tal? Y pues ya ya hacemos esas... amigos con los de Viena, entonces tenemos un grupo en WhatsApp y salimos... Digamos, ahorita estaba con ellos antes de venir contigo. Qué cool, sí cool. y, y ahora, cuando se termina este año, a ti te toca regresar a tu país? Sí. Y que, cuál es el siguiente paso para el, alguien que ya hizo este proyecto, este intercambio? Tú, con Rotary, puedes ser Rotex, que son las personas que se vuelven de intercambio a todo el mundo y van a su país natal después y sí. se vuelven Rotex. Y tú puedes ayudar a los intercambistas a acoplarse en la ciudad, o sea, tu, en tu país. Después de Rotex puedes estar en Rotary International, que también puedes organizar intercambios para muchas personas. Obviamente okay. no, no, no, no, no sé si te pagan, sinceramente, porque Rotary es una organización que ayuda, digamos, la plata que nosotros estamos invirtiendo para el intercambio o se va para fundaciones, o se va para... Sí. Digamos, ellos están acabando, Rotary International está acabando la polio. Es una enfermedad wow. de todo el mundo. Entonces, Entonces ese dinero lo usan para otras cosas. Para, para y, buenas cosas. Sí. Y me parece súper bien porque no es tanto dinero, 3.000 euros para que te cubre todo aquí es poco, porque sí, la, o sea aquí para sacar la visa estudiante te piden mil euros, mil euros dependiendo de la edad que tengas y si te piden 3.000 con todo incluido realmente es una ayuda pues. Y aparte de eso también digamos al final hacen un euro tour entonces tú con todos los de Austria te vas a conocer Muchos lugares de Europa, yo fui a Alemania, República Checa, a Francia, a Italia y a Mónaco Y alrededor del año, no solo te quedas en Viena, sino okay. también vas a... Yo fui a Salzburg, a Salzburgo, okay. a... bueno, a Linz, a, bueno, y a muchas partes más Okay, que ibas conociendo un poco de Europa y de Austria De Austria, sí. te, okay. te muestran todo exactamente de la cultura y del idioma de Austria Porque sinceramente en Viena hablan alemán, más parecido al de Alemania Pero en otros lugares hablan... Dialecto Ajá, de Austria, sí, entonces sí, sí, es no más complicado, mucho. pero es Ajá. para conocer la cultura. Sí, sí, sí, tal cual. Y a ver, este, y qué tal ha sido como tu interacción con los chicos en el colegio, ellos aquí obviamente. que me han dicho que, bueno, obviamente es totalmente diferente. ¿Cómo, cómo ha sido con el idioma para hablar con ellos? Bueno, yo sé que a los de Latinoamérica siempre nos decían ay, que los chinos siempre llegan al profesor, se paran y se sientan. Bueno, acá sí igual. Okay. Acá todo el mundo se... Bueno, yo estoy en uno de los mejores colegios de Austria. Rotary me lo dio. De hecho, tienen uniforme. uniforme. Ajá. No les muestro. O sea, tienen un uniforme y toda la oh, cosa. Mira. El suéter es de ahí, ¿ok? Sí. Gimnasio un y, y tienen okay. camiseta y todo. Y hay de diferentes colores. Esto okay. me lo dio mi Hot's Family. Yo no lo hubiera elegido. Ok, Pero okay. Bueno. Entonces, digamos, yo entré al colegio y lo primero que me sorprendió fue que todo el mundo estaba muy callado en las clases en Colombia. Sí. Todo el mundo, o sea, haciendo una verdad, recocha. Sí. Sí, sí, aquí aquí todo el mundo callado, escuchando, tomando notas. Acá las exposiciones son muy fáciles en sí porque puedes tener un papel. Pero okay. te llegas a equivocar en la gramática social en alemán y te bajan la nota. Es, es muy Ay. estricto, es extremadamente Ay. estricto. Hay exámenes cada dos semanas por cada materia. Wow, te van evaluando todo, entonces. Sí. y no pide notas del colegio, pero pues tú si quieres hacer tu año escolar acá y llegar a tu país ya o terminando el colegio o como si hubieras estudiado un año más en, en el extranjero, pues sí, sería bueno que tuvieras buenas notas. Claro, claro. O sea, ¿y lo que hiciste aquí está lo validan en tu país? ¿O no? Eh, pues es que sinceramente yo me quedan... A mí me quedan cuatro, años de cuatro meses de colegio, no okay. es nada. Entonces no me lo valen, pero igual tengo un... un un papel, un, un, un una certificado. certificado que dice que yo estuve allá un año estudiando. Okay. Y, y ya, ya la experiencia alemán, de eso, de aprender alemán, estar en otro país, la experiencia la cultura, de la, comida, la cultura. La comida, sí. la comida acá no me gustó. <risa> sí, el schnitzel, aquí hay un pollo que es, es, un pollo empanizado. <risa> es, es cerdo, es cerdo. Sí, es cerdo sí, o pavo empanizado. Uh -huh. Con papas, a mí no me gusta. Hay varios platos típicos. Sí, así. sí, sí, sí. Pero sí. sinceramente, nada es las mejores comidas en Latinoamérica. Ajá, nada comparado creo. con Latinoamérica. Sí, sí, sí. Ay, no. De verdad que cualquier cosa que ustedes quieran preguntarle, te pueden comunicar en tu Instagram. Sí, mi Instagram, ¿Te Instagram es. Lo voy a dejar. Pero bueno, dilo, dilo, dilo. Natu.gaitan. Ahí está. Okay, Natu.gaitan. Yo voy a escribirse abajo para que ustedes puedan preguntarle cualquier cosa. Recuerden que esto es para. Jóvenes entre 17 a 19 años Sí Y bueno, Rotary es un club que está a nivel mundial Ustedes tienen es con comunicarse con el club de su ciudad y ver Este, cabe destacar que no nos están pagando por esto ni nada no. Esto salió súper espontáneo sí. Pero la idea es para que... Para comunicarles que un poquito Sí, porque es que escriben muchos yes Ya sé, hay becas, hay no sé qué, cómo hago para irme Y bueno, aquí tienen una opción Los que están jóvenes, que todavía tienen esta posibilidad Aprovechenla de verdad, que vale la pena y bueno, ¿qué más podríamos decir por último como para que se informen? Eh, a mm. ver, ¿ellos te pagan tu pasaje? No, eso yo sí lo pagué, el pasaje, okay. pero a los intercambistas esa cosa sí no la dije, nos dan 100 euros todos los meses. Ah. O sea, para... con la plata, de los 300 que dimos, nos dan 100 euros cada mes. De los 3.000 que dieron. Eso, 3.000, perdón. De los 3.000 que dimos, nos dan 100 cada mes. ¿Qué tal? Muy bueno. Eso está súper bien, pero aparte tu familia te puede enviar dinero y todo Mi normal, familia, pues. sí, me manda dinero y los de acá, mi, mi host familia, a veces me da dinero les digo, ay voy a salir con mis amigos y me dan plata. Ah, ¿Y tú compras mercado en el, la casa? No, ellos compran ellos mercado. Si sí, ellos Ajá. dan la comida, ellos te tienen que dar a ti la, toda la comida y si tienes algún problema, Rotary tiene Consoler y Yeo. Tu Consoler es tu consejera y tu Yeo es como bueno. el que te ayuda a manejar todas tus cosas del intercambio. Ajá. Qué cool, está súper sí, bueno. interesante toda esta info, métanse en las páginas oficiales, de acuerdo a su país, de Colombia, me escribe casi que el 90% de los suscriptores son de Colombia, así que esta info seguro les va a servir, sí. y cualquier cosa, bueno, ya saben, se pueden comunicar con ella. Y nada, espero que les sirva mucho este video, de verdad, gracias, de nada, gracias, gracias por invitarme también. No, vale. ella me escribió en Instagram, ah, sí. estuvimos hablando por Instagram, mejor dicho, y fue que dijimos, vamos a grabar un video, pero yo tampoco la conocía, yo la sí. estoy conociendo con ustedes aquí, tal cual. Sí, y es sí. la primera vez que nos vemos. Sí. Antes que te vayas. Ya. Sí, ya, me voy en 20 días. Sí. O sea, gracias a Dios la agarramos justico sí, para ve. que nos cuente todo. Total. sí, sí. Gracias, de verdad, gracias. Un placer tenerte aquí, de verdad. Ay, de Pero, nada. <risas> Nos vemos entonces a un próximo video. Eh, si, sí, cualquier cosa, les voy a dejar hasta el email de ella, capaz para que también puedan escribirle. Y bueno, sí, nos vemos. Gracias, Chao. chaita.